Ya está aquí el verano y con ellas las fiestas de los pueblos, incluyendo por supuesto sus más aberrantes charangas. Si quieres escuchar sus más desafinantes tonadas en cualquier época del año, llega para ti las fiestas del pueblo. El nuevo disco de La Raza Records con el patrocinio de los 40 apedreables. En este doble CD encontrarás a las peñas más insoportables, como los desmadraos de Burguillo de Osma, los despistaos de Guarromán o los desfasados de Bernoulli de Porreros. Disfruta de sus canciones originales o de las versiones lamentables de temas ya penosos de por sí. Y no te pierdas la edición de coleccionista, con un kit de peña que incluye cinco camisetas rotuladas de forma de migrante y llenas de manchas de calimocho, 100 vasos grandes de plástico, un megáfono de feria, una Coca-Cola y un brick de Don Simón. Las Fiestas del Pueblo, por solo 99,99 ,99 euros, disfruta del CD más aborrecible de La Raza Records y los 40 apedreables. Las Fiestas del Pueblo, ya en tu Tom Manta más cercano.